tema de la reforma a la constitución en el seno del consejo económico y social hoy en el día tuvo un gran revés porque precisamente con amplio rechazo por parte de los principales partidos políticos de oposición se ve afectada lo que es la propuesta del poder ejecutivo sobre la modificación a la constitución sin antes iniciar el diálogo ya los representantes de los partidos de oposición expresaban su rechazo señores anunciaron de inmediato su retiro de la mesa a los partidos de oposición ante esta situación Señores, en ese sentido criticaron que el gobierno ha mostrado incapacidad para el manejo de la crisis asiática, por lo cual ellos entienden que antes de hablar de reforma hay otros temas que hay que trabajar. Vamos a escuchar lo que ocurrió en el día de hoy ahí, por favor. Entiende que este proyecto llamando a una reforma a la Constitución de la República es inoportuno. Considera que los esfuerzos del gobierno dominicano y aún también de este diálogo que se ha convocado por el gobierno a través del Consejo Económico y Social, deben de ir orientados a tratar de mitigar los grandes males, los grandes problemas. En tal sentido, nuestro partido está trabajando para que se defiendan las conquistas del pueblo dominicano, en especial las de los años previos. Esto así, pues la gestión de gobierno está pretendiendo desconocer dichas conquistas y las pone en riesgo cuando se privilegia una pequeña élite. Quiero anunciar que mi partido, en cuanto al tema de la reforma constitucional, se retira y por tanto, como es el único tema que se va a tratar en el día de hoy, estoy levantándome y despidiéndome. Muchísimas gracias a todos. Nosotros estamos aquí para oír consideraciones, para que nos convenzan de que lo que estamos proponiendo puede ser mejorado o debe ser retirado. Señores, con el retiro de estos partidos de oposición, el representante del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, argumentó que no era necesario precisamente el accionar, ya que de manera democrática el objetivo era conocer y dialogar. Sencillamente... Ellos decidieron retirarse. Creo que este tema se debe trabajar más a fondo con estos partidos, profundizar de forma tal de poder, al momento de presentarlas nuevamente, poder contar con el consentimiento de ellos y que ellos entiendan que se debe llevar a cabo este proceso de reforma. Miren, diferentes sectores se han estado expresando en este sentido, posiciones muy parecidas. En cuanto a esto y el conocimiento de esta propuesta, muy diferente a esto, estuvo expresando la, la directora de Participación Ciudadana, precisamente Lady Blanco, que calificó de lamentable de la mesa del diálogo del Consejo Económico y Social el rechazo a la propuesta que hace el Poder Ejecutivo sobre la reforma constitucional. La representante del movimiento aseguró que con esta acción el país da un paso atrás, ya que se que se necesita la mayoría de los partidos políticos para llegar al consenso que ayude a fortalecer de manera otra lo que es especialmente el sistema judicial con una justicia independiente. Vamos a escuchar lo que dice Lady Blanco en ese sentido, por favor. El, el, el retiro de los partidos políticos, en este caso el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, es muy lamentable porque en una construcción de una democracia se necesita el consenso. Y cuando hablamos de una reforma constitucional que de por sí ya genera ciertos niveles de incertidumbre al pueblo dominicano, pues se necesita que los partidos, en su mayoría representada en el CES, estén dispuestos a conversar y a dialogar y a lograr consenso que sean para fortalecer el Estado Social Democrático de Derecho. Nosotros, Participación Ciudadana, hemos dicho que eh, para hablar de un Ministerio Público Independiente se requiere... Una modificación constitucional Nosotros lo hemos abocado Al fortalecimiento del sistema judicial Y al fortalecimiento del ministerio público Un ministerio público independiente Que no dependa de la voluntad de un ejecutivo Que quiere decir esto Del decreto del ejecutivo Y para eso se requiere obligatoriamente Una modificación constitucional Lady Blanco reiteró en este tipo de diálogo se necesita la voluntad mayoritaria de los partidos políticos, señores, la voluntad mayoritaria de los partidos políticos para poder alcanzar esto. Vamos a ver qué pasa y qué va a preparar el gobierno en este sentido, ya que ha mostrado tanto interés de esta reforma constitucional para poder lograr, como hoy han llamado, la independencia de la justicia en República Dominicana. Vamos a esperar a ver qué pasa, señores.